Bienvenidos y bienvenidas a este Laboratorio de Proyecto Integrador de Titulación de la Licenciatura en Gestión Cultural. Este tiene como propósito el guiarlos y acompañarlos para que puedan concretar tu trabajo recepcional a partir de la articulación de diferentes elementos, tanto el conceptual, el metodológico y el empírico, para que ustedes puedan componer una obra con la cual se van a poder titular. Pero también vamos a aprovechar para socializar y discutir de manera colectiva esos avances. Como saben ustedes, este laboratorio es el último del eje de proyectos. Esperamos que en este ciclo se vean fructificados todos los trabajos que han venido realizando en torno a su trabajo, con el cual harán una defensa recepcional en la modalidad que hayan elegido. Esperamos que la secuencia de sus trabajos vengan con un... Eh, Potencial importante a partir de que en sexto semestre debieron entregar un protocolo al comité de titulación y tener ahora una aprobación de este mismo cuerpo colegiado. En séptimo semestre, ustedes debieron haber trabajado ya en la recolección de información suficiente para fortalecer las hipótesis de sus trabajos. Retomaremos el material de séptimo para poder hacer la redacción de su trabajo recepcional. Nuestra meta consiste en que al final del semestre consigas tener un avance del 60% del trabajo recepcional que ya vienes desarrollando. La estructura y dinámica del laboratorio está organizada de acuerdo a los productos que debes de entregar a lo largo del semestre. Uno, un reporte de avance, el cual es una presentación oral que será entregada y discutida a través de un videoforo. Dos, Informe de avance, el cual es un documento que será el insumo básico para la discusión durante el coloquio de estudiantes. Y tres, participación en el coloquio, la cual será la presentación oral y discusión de tu informe de avance en el coloquio de estudiantes. El reporte de avance consiste en la presentación audiovisual que deberá socializar en el videojuego. Debe tener una extensión entre 8 y 15 minutos considerando los siguientes puntos. 1. El resumen del proyecto. 2. La propuesta e índice de contenidos de trabajo recepcional. 3. Un balance de la información con la que cuentas. Y 4. Un plan de trabajo del semestre para lograr la meta y tener el informe a tiempo. Además, deberá retroalimentar el reporte del compañero que te asigne el profesor de grupo. El informe de avance consiste en un documento en formato escrito donde presentes 1. El 60% del trabajo recepcional, lo que equivale a la introducción, y dos capítulos, o su equivalente dependiendo de la modalidad de titulación. 2. Un resumen del contenido de los capítulos o secciones faltantes. 3. Una estrategia de trabajo para finalizar el trabajo recepcional. Este documento se entregará a través de la plataforma unas semanas antes del coloquio y será enviado a los comentaristas para su lectura y evaluación. Cerramos el semestre con la presentación oral de los informes en el coloquio de estudiantes, el cual se realizará durante varios días de manera sincrónica a través de la plataforma de videoconferencia de la Universidad de Guadalajara. Se realizará una programación de las presentaciones que estará disponible para su consulta una semana antes del coloquio. Es muy importante que verifiques las fechas y horarios en que se realizará el coloquio. Agendes desde ahora esas fechas y tome las previsiones necesarias para participar en el tiempo indicado dentro del programa de presentaciones. El programa de presentaciones del coloquio se definirá con fines académicos y de acuerdo a la disposición de las salas de la biblioteca. Por lo que por ningún motivo los estudiantes podrán solicitar cambios de fecha y de horario. Por ello es importante que desde ahora agendes las fechas del coloquio y así poder tener disposición en toda esa semana. Te invitamos a que revises a profundidad y con detalle el programa del laboratorio de titulación. En él hallarás las actividades y los criterios de evaluación que habrán de tomarse en cuenta para poder asignar tu calificación global. Es importante que tengan una comunicación constante, continua con su director. En el caso de que estén trabajando sin un director y que vayamos a resolver el protocolo, por favor, estén en contacto conmigo, trataré de guiarlos de manera oportuna de acuerdo a cada uno de los proyectos que tienen los integrantes del grupo. Que no te gane el tiempo. Resuelve dudas, comentarios y observaciones dentro de los plazos establecidos en el programa. Con ello asegurarás no solo el cumplimiento de las actividades programadas en el curso, sino también el logro del avance que se ha establecido como meta. Te invitamos a consultar el programa de laboratorio para que veas a detalle lo que aquí hemos expuesto. Una vez que lo hagas, participa en el foro de encuadre y comparte tus apreciaciones y expectativas de laboratorio. Pues bueno, ahora sí, adelante, empecemos el laboratorio.